La Comunidad de Aprendizaje Intergeneracional de 0 a 99 de Medialab Prado es una iniciativa que busca fomentar el encuentro, el conocimiento mutuo y el intercambio de conocimientos y valores entre personas de distintas edades. Continuando el proyecto iniciado el 27 de febrero en Medialab Prado de forma presencial y después del confinamiento creado por el COVID-19, la Comunidad de Aprendizaje Intergeneracional Online nace como un espacio virtual con el objetivo de continuar disfrutando y aprendiendo de y con los demás en la distancia. Los y las participantes de la Cai se han agrupado para trabajar en torno a cuatro proyectos. Uno relacionado con el arte, otro relacionado con el vídeo, otro relacionado con el teatro y otro relacionado con el juego. El proyecto de teatro es un proyecto que se inició de manera presencial en medialab y ha ido continuando a lo largo de estos dos meses, eh, cada semana, a través de videollamada. Los y las participantes hemos ido desarrollando eh, una serie de materiales para componer una especie de mosaico-collage en torno a la idea que tenemos. La idea es hablar sobre los pingüinos y el cambio climático. Claro, los pingüinos es la excusa para hablar sobre cómo afecta el cambio climático a los seres vivos. Cada semana nos encontramos, jugamos, improvisamos, creamos y nos lo pasamos bien, la verdad. Arte por el Clima es un proyecto que nace para denunciar la crisis climática a través del arte contemporáneo. Es un proyecto que se ha llevado a cabo en Mediala Prado, en el programa de 0 a 99, eh, gracias a un grupo de, de mujeres que nos hemos reunido todos los, todas las semanas. Seguiremos con ello en forma de, pues de acciones comunitarias, de talleres, de entrevistas, mesas redondas, cualquier tipo de divulgación, tanto bueno, artística, etc y desde una perspectiva ecológica y feminista. Lo interesante de este proyecto es que el grupo y el contexto van a definir el tipo de proyecto vivo que se va a hacer. Eh, fue nombrado como texto sin movimiento eh, y hay que atender el movimiento en dos, en dos planos diferentes. Por un lado, al ser un grupo abierto, hay que atender las ideas feministas de las personas y hay que eh, hacer dinámicas de cohesión para que se genere una pila por otro lado, eh, hay que atender al movimiento de las propias ideas que van surgiendo, porque cuando yo eh, propongo algo o cuando otra persona propone algo, eso en el grupo va a ser acogido, modificado, cambiado, ampliado, ¿no? Entonces se va generando de algún modo una idea que no es de nadie y al mismo tiempo es de todos este Nuestra adaptación a la pandemia fue sencilla, puesto que partimos de la necesidad de jugar y de divertirnos. Como rutina establecimos una cosa muy sencilla. comenzábamos con novedades lúdicas en pandemia, los 5 o 6 adultos compartíamos pues, aquellas cosas que hayamos visto o en los medios de comunicación o en nuestros balcones que nos llamaban la atención sobre el hecho sencillo de jugar y de querer divertirnos.